Hola, bienvenidos, siguiendo con los vídeos que dedico a analizar obras de grandes autores, en esta ocasión quiero traerles, así como en sucesivos vídeos seguiré con el mismo libro, el, el autor Peter Dracker, de Sobras Conocido, no hace falta presentación, es posiblemente el autor más importante en innovación y subtituló la innovación y el empresariado innovador y de él en esta ocasión quiero sacar dos apuntes cuando Dracker habla de las fuentes de la innovación y así en una de las fuentes para innovar hace referencia a el éxito inesperado, el éxito inesperado como una fuente de información. Puede suceder que una empresa en un momento de determinado de su trayectoria innovadora está desarrollando proyectos y por el motivo que sea los proyectos en los que pone más énfasis pues no resultan exitosos y sin embargo otros que no esperaba grandes resultados o que incluso no les había prestado atención resultan exitosos. A esto es lo que podemos denominar el éxito inesperado que puede producir frustración en estos equipos de trabajo, pero que requiere un análisis concienzudo de lo que ha sucedido. El simplemente desechar aquel éxito inesperado en la innovación como fruto de una casualidad será desaprovechar una gran fuente de información para futuras innovaciones. Es necesario, es imprescindible analizar qué ha podido suceder para que se haya logrado ese éxito inesperado. Podemos, y el autor recoge el ejemplo de Matsushita en Japón, frente a Toshiba, cuando se desarrollaron las primeras televisiones. Toshiba pensó que las, este, este equipamiento, las televisiones, solo eran para gente que podía comprarlas y que por lo tanto el nivel adquisitivo de los agricultores de Japón no iba a permitir comprar los nuevos televisores. Y por eso hizo la oferta en los barrios de Tokio. Sin embargo, Matsushita pensó que sí que podía tener éxito, porque los agricultores eh, japoneses también querían tener una ventana al mundo, cual era la televisión, y procedió a hacer la venta puerta a puerta en el resto de, eh, de Japón teniendo un éxito inesperado y que fue motivo de sucesivas innovaciones con el fin de abaratar un equipo y que permitiera a la máxima cantidad de gente disfrutar. Se hizo el análisis del éxito inesperado. Otro punto en el que también habla Drucker como fuente de innovación es el fracaso inesperado, es decir, cuando algo que estaba muy concienzudamente estudiado, muy previsto, incluso aceptado por la mayoría, resulta ser un fracaso. Ejemplos. En la historia tenemos muchos. Eh, cita Draker, por ejemplo, el, eh, la cita de vídeo VHS, éxito, frente a la beta fracaso. Y se centra sobre todo, Drake, en el libro, en el de la segmentación en el mercado del automóvil. Tradicionalmente se venía eh, segmentando por niveles, diríamos, del consumidor, nivel medio, nivel bajo, nivel alto. Y sin embargo, en un momento determinado, se vio que no funcionaba y Ford, en este caso Sloan, determinó, vio que... Ese fracaso inesperado le producía nueva innovación y empezó a segmentar el mercado del automóvil en estilos de vida. Y resultó un éxito. Es decir, del análisis de un fracaso se puede llegar a un éxito. ¿Qué enseñanza sacamos, diríamos, de estas dos fuentes de, de innovación? Pues que solo con la intuición no basta que es necesario realizar un análisis en profundidad, tanto de aquello que resulta exitoso y analizar el por qué ha sido exitoso, si ha sido un tema de momento histórico, si ha sido un momento de mercado, etcétera como también sacar innovaciones y enseñanzas de fracasos inesperados, es decir, tanto de éxitos como de fracasos inesperados. En sucesivas entregas trataré de desmenuzar más este libro de Peter Dracker, La innovación y el empresario innovador, haciendo especial énfasis en lo que son las fuentes de innovación. Gracias.